Pues es que esa parte emocional eh, asociada al dolor y la, o la parte psíquica que Mara, para mí casi estarían unidas. ¿no? Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, eh, serían eh, los tratamientos para aguantar el frío, tipo Wim Hof. ¿no? El animal este que es capaz de correr en shorts eh, una maratón eh, en una zona nevada. ¿Vale? Eso normalmente a todos nos provocaría un dolor físico del frío. Dolor Bien. real. ¿bien? Pero se puede entrenar. Porque en el fondo, al final, todos son procesamientos mentales. Toda la información que te llega no es más que información. Luego está el procesamiento de qué hace el cerebro con ello. ¿Y cómo lo clasifica? Si es peligroso o no. Y eso... Podemos hacer el símil con los sabores. Hay personas que pueden comer unas cosas súper amargas o súper picantes y no tienen problemas. Y hay otros que no lo no pueden soportar. Y no es más que información, de nuevo. Pero es qué procesamiento está diciendo mi cerebro, sobre todo, en tema casi de, de supervivencia. ¿Esto qué me va a provocar peligroso a mí? ¿Bien? Y, y en el dolor es exactamente igual. Y lo puedes entrenar exactamente igual. También puedes hacer ejercicios para rebajar tu dolor. Entonces, al final llega un punto en el que nunca queda claro de las sustancias que tú tomas qué es placebo, qué es efecto de la sustancia realmente, o si incluso la sustancia solo la necesitas tomar una vez y a partir de ahí tu cuerpo ya se inventa todo internamente. ¿no? Que eso, hay experimentos con ratones y morfina que, que les funciona también a los ratones el efecto placebo con la morfina. ¿bien? O sea, que. En el fondo estamos en un punto ahora que estamos descubriendo un montón de cosas, pero que estamos de nuevo cerrados en nuestras concepciones de cómo funciona la realidad, que, que nos bloquea. ¿no? El tema del dolor es algo dentro del paradigma oficial que, claro, desde un paradigma histórico, dejar que alguien tenga dolor es como torturarlo. Es tortura. Su propio cuerpo lo está torturando. Y no es así. Pero si uno se queda con el paradigma... ...histórico, es decir... Y ahí podemos irnos... Pasteur Bechamp y todo... ...¿hablar de que Su cuerpo está en guerra. Su cuerpo está peleando contra algo. Su cuerpo está... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hubo guerras, hubo torturas. Es llevar algo de un plano histórico... ...de lo macro... Uh -huh. a lo micro entonces si la persona está siendo torturada y si vos como profesional no le das algo para calmar el dolor sos un torturador y vos decís pero yo, yo no le estoy no no es porque no le estás dando algo para el dolor pero de todas maneras sí que hay una diferencia clara entre esas dos personas es decir el dolor que aguanta la que no le importa internamente es mucho menor que el dolor que aguanta la que le importa porque añade su tortura emocional a la sí. sensación de dolor físico que puede sí. mostrar el cuerpo entonces claro son dos escalas totalmente diferentes y, y la que tiene miedo al dolor va a llegar a un punto que no lo supera no aguanta esa cantidad no aguanta. porque es la suma de lo físico más lo emocional y lo emocional sí. puede ser tan potente pues que ya sabemos te puede llevar a un suicidio o sea que también hay que tenerlo en cuenta también hay que tenerlo en cuenta. ¿De bueno, dónde parte? Que entre lo físico y lo emocional, en el medio te pondría la concepción psíquica que tiene el dolor. Es decir, ¿qué concepto tiene del dolor? Claro. Porque ahí te, ahí te digo algo. Fíjate que no, no lo pongo por encima de lo emocional. Lo pondría en el medio. No, para Porque, mí es el enlace. Claro, Son bueno, las dos sí, piezas. Sí, sí. Si ah. psíquicamente para ti el dolor no existe, no hay parte emocional. Entonces, si tú tienes la concepción psíquica de, de que el dolor es insufrible, pues automáticamente se te va a venir a esa otra parte a, a, a unirte. Es decir, estamos en el conjunto, no podemos separar las piezas. Tu concepción psíquica, se produce por lo que tú has experimentado. Y sí. ya has experimentado esa unión. Bien, porque por tu experiencia se ha unido la, esa información física con esa información emocional. Sí. No, no son cosas que tú decides, son piezas porque a qué quería llegar con esto